Hola, soy Green Retroman y ya casi soy un afiliado de Twitch. Hola chicos, soy Green Retroman, desarrollador de videojuegos indies y animador. Y así es como lo han escuchado, ya casi soy un afiliado de Twitch. ¿No sabías que ando en Twitch? Pues sígueme, está abajo en mis redes. He estado streameando durante varios días ya y hace poco le pedí a Alba Majo que si me podía, este, dar un raid de Twitch y me dijo, ah, sí, claro. Y yo dije, bueno, pues van a llegar igual y unos 10 mínimo, no sé, pero pff, llegaron como más de 200 personas, no me lo esperé y se quedaron jugando conmigo, jugué el juego de Hey Now que se llama Kukoro y no me fue nada mal, en realidad les gustó muchísimas personas lo que hice y ahorita ya tengo más seguidores, entonces... Simplemente lo único que me falta es que a la gente le guste lo que estoy haciendo este, Completar unas un poco más de horas Y seré un afiliado de Twitch Así que vaya, muchísimas gracias a todas las personas que me están siguiendo Que les están gustando mis cosas que estoy subiendo en Twitch Estoy haciendo live todos los días en Twitch Como por ahí de las 12 y media hasta las 2 y media Pero yo sé que a lo que vienen es... No, no es cierto, vienen porque quieren, quieren ver lo que me voy con el juego, ¿no? Pues ahorita les enseño con mi juego voy de esta manera Pues aquí está el juego en el que estoy trabajando Es el juego de los topos Ya llevo un poco más de cosas Creo que más que nada me faltan los menús Aquí está lo de Green Retro Man Y aquí están como los botones Estoy usando lo de Piggy Tower ahorita para probarlo Ya después voy a cambiar los colores y las formas y todo Entonces le dan clic aquí al de Play Y miren, nos sirve, jajaja <risa> Pero bueno, aquí se puede bajar y subir el volumen. Ahorita todavía me faltan unos, este, unas cosas porque tengo errores, pero ahorita les enseño cómo es que se ve el juego. Aquí está. Eh, es no exactamente lo mismo que ya se tenía, pero ya tienen los menús que les estaba diciendo. Ya tiene el menú de intro. Estaba pensando que creo que si sí van a ser topos lo que voy a hacer. Quiero que sea algo rápido y sencillo, que no me esté quebrando tanto la cabeza. Ya después voy a estar haciendo más detalles del mismo juego. Aquí segundos, 8, 7, 6, 5 segundos y aparecen los últimos personajes que son los rojos. Acaba el tiempo y se va todo. Ahorita como moví unas cosas de del código del de final, del menú, entonces todo me está como algo rotado, pero ya tengo el menú del final, ya tengo ya te dice cuánto puntaje tiene, ya te dice el menú de principio, ya tiene el menú entonces ya simplemente es falta acomodar muy pequeñas cosas para poder acabar el juego eh, si quieren unirse para cuando yo esté haciendo este juego en vivo, estoy en Twitch perdón, este video va a ser mucho de Twitch mucho, mucho, mucho, mucho, porque quiero que todos vayan para allá, que también voy a hacer en vivos también aquí, pensaba hacer en vivos de, de YouTube estar más tiempo en Twitch Está especializado para que la gente streame, no como en YouTube que esperas ver solo un video chiquito. Pero bueno, nada más pensaba hacer como cosas muy pequeñas aquí en, para jugar ustedes con los suscriptores. Pero también este hay un juego que se llama Kukoro, el que. Kukoro, perdón, el que les dije de Ainow. Es un juego en donde pueden jugar los suscriptores o más bien los seguidores de, de Green Retro Man. ¿no? pueden jugar conmigo porque es un juego que va a cambiar dependiendo de lo que tú escribas en el chat si escribes unas cosas van a pasar ciertas cosas en el juego entonces por si quieren entrar les recomiendo este entren al twitch de green retro man así que si quieren entrar conmigo a jugar pues les dejo el link abajo en la descripción acuérdense de suscribirse también aquí a green retro man voy a estar subiendo más videos de cómo va mi juego eh, voy a subir otros videos más pequeños Todavía me sigo acomodando, como tengo un poco de chamba, sigo viendo cómo poderme acomodar para poder subir otro tipo de videos. Díganme, como ¿qué tipo de videos les interesan a ustedes? Porque si es que yo subo algo, digo, ay, pues a mí me interesa mucho esto, pero tal vez ustedes no. Aunque tal vez sí debería de subir cosas que no me interesan nada más. Pero bueno, eh, aún así avísenme qué es lo que quieren hacer para que yo también lo pueda subir, qué quieren ver en los lives, qué quieren que les mande saludos. Entonces, adelante, cualquier cosa que me quieran preguntar, eh, aquí voy a estar... Eh, también en Twitch, pueden buscarme en Instagram, en Facebook, únanse al Discord para que cuando juguemos puedan escucharse sus voces y unirse al gameplay y bueno creo que sería todo, muchísimas gracias por ver este video eh, nos veremos el día de mañana y hasta la próxima, bye bye